Se este ano faz de Zaoito, tensos 400 pavos de bono cultural, chove 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, concertos, danza, música, películas y e series en línea, videoshogos, 400 euros dan para Moito. Consigo tu bono cultural en bonoculturajoven.co.es, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.